Hola chicos, hoy vamos a estar jugando Minecraft, pero. Pero, pero. Cada vez que como. Cada vez que como. Por ejemplo, esta acá me da ítems OP. Bueno, comencemos a matar. Esto oveja Ahora si falta que nos dé hambre. Entonces me voy a poner difícil. Y voy a empezar a correr me dio un poco de hambre a ver... hambre, hambre eh. ah voy no bueno, voy a recorrer un... no, acá voy a ir matando a estos cerdos mientras tanto miradas miras, que voy a matar a este otro, este arriba voy a matar a este uy, ahí está no, me lo puedo correr protección 3 y rompería 3 encima de negrite me dio ah, para minar más rápido bueno. ahí está, más un hacha me dio bueno, un, bueno, un hacha con fortuna bueno, me voy a alejar de acá. Porque. Esto me sirve, eh. Veo. Si me hace un poco de daño. Eh. Pídame. Pídame. Pídame. Ay, la puta madre. Ay, no. Ayuda. Ayuda, gente. Estoy por arena. El... Bueno, mira, hombre. Que me dio. Putas. pero las veo porque abejas. Bueno, no que yo, pero... se está ahí Andro... Me dieron... Uy, bloque de, de, de hierro. Me sirve un montón. ¿Qué? No, un toro que tiene esto. Ah, uy... Perrito Enderman. Por ahora que nos toca. nos tocó. Uy, más eh, golden carrot. ¿Qué nos dio esto? ¡Oh, ¿Dónde puedo casa de bruja, a ver. Siempre me encanta una casa de bruja. Siempre me emociona. No sé por qué. A ver qué pasa por acá. Oye, me mi zapacho. Y bruja. Pepe. O. O miedo de éxito. Uy, <ríe> purgato. Bueno, Swiftness. La verdad es que nos vendría bien, pero nada, no lo no voy a, a comer. Con y... oro. Mm, esto. Me dio. Ok. Ok, ok, ok. Eh, la verdad es que esto lo voy a tirar y esto también. Que no, no. comparación de esto no sirve. Y empezar a hacer... el un, un cofre cofre y voy a guardar cosas o sea, que me va Ya tengo esto entonces lo termino de hacer y vamos a si puedo hacer una vez esto esto y esto Toco. por peor generación bueno, de ¿Dónde 99, El mejor acá se sí falta contexto. Lo que pasa acá es que. Por fin encontré la maldita Stronghold, pero lo que pasaba es que me faltaban varios ojos, así que acá me fui a explorar y bueno, fui a buscar los ojos. Bien, ahí ya sí encontré todo, acá tengo los ojos, y tenemos el portal la lenta y próximo por acá es que dragoncito preparati para tu muerte ahora bueno, me voy a poner ahí la puta Me no, no, ese. Fium. lo mato y nos pasamos Minecraft si, sí, a, a ver, voy a dejar el sonido nos pasamos Minecraft con ítems OP cada vez que comimos bueno, venga el centro